Descubre el secreto para eliminar un chupetón 5 trucos para eliminarlo en tiempo récord Hola a todos ¿Has tenido alguna vez un chupetón que te ha causado molestia y vergüenza en un momento inadecuado? Seguramente has buscado desesperadamente una solución para deshacerte de él lo más pronto posible. En este video te mostraremos cómo eliminar un chupetón en solo 5 minutos sin salir de tu hogar. Sabemos que los chupetones pueden ser un problema embarazoso para muchas personas, y por eso estamos aquí para compartirte 5 trucos fáciles y efectivos que te permitirán deshacerte de ellos rápidamente. Así que no se vayan. Continúan viendo el video y descubran cómo pueden eliminar los chupetones de manera rápida y sencilla. Aquí te presentamos los 5 métodos efectivos para deshacerte de un chupetón en solo 5 minutos. Número 1. Hielo. El hielo es uno de los métodos más efectivos y rápidos para eliminar un chupetón. Coloca un cubo de hielo en una bolsa plástica y colócalo sobre el chupetón durante unos 5 minutos. La fricción y el frío ayudarán a reducir la hinchazón y el color del chupetón. Número 2. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es un remedio casero muy efectivo para deshacerte de un chupetón. Mezcla una parte de vinagre con tres partes de agua tibia y aplica la solución sobre el chupetón con un algodón. Deja actuar durante 5 minutos y luego enjuaga con agua fresca. Número 3. Bolsa de té. Si tienes una bolsa de té a mano, puedes utilizarla para deshacerte de un chupetón en solo 5 minutos. Calienta una bolsa de té en el microondas durante unos segundos y colócala sobre el chupetón. La cafeína y otros ingredientes activos en él te ayudarán a reducir la hinchazón y el color del chupetón. Número 4. Aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té es conocido por sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Aplica unas gotas de aceite de árbol de té sobre el chupetón y frota suavemente con los dedos. Deja actuar durante 5 minutos y luego enjuaga con agua fresca. Número 5. Sal. La sal es un ingrediente que se encuentra en la mayoría de los hogares y que puede ser utilizado para deshacerte de un chupetón en solo 5 minutos. Mezcla una cucharadita de sal con un poco de agua tibia para formar una pasta. Aplica la pasta sobre el chupetón y frota suavemente durante 5 minutos. Estos son solo algunos de los métodos más efectivos que puedes utilizar para deshacerte de un chupetón en solo 5 minutos. No obstante, es importante destacar que algunos chupetones pueden ser más resistentes y requerir más tiempo para desaparecer. En estos casos, es recomendable seguir aplicando los métodos mencionados durante unos días hasta que desaparezcan por completo. Además, es importante tener en cuenta que algunos de estos métodos pueden causar irritación o reacciones alérgicas en algunas personas. Por lo tanto, es recomendable probar primero en una pequeña área de la piel para asegurarse de que no causará ninguna reacción adversa antes de aplicarlo sobre un chupetón. En conclusión, los chupetones pueden ser incómodos y embarazosos, pero gracias a estos cinco métodos efectivos, podrás deshacerte de ellos en solo cinco minutos sin necesidad de salir de tu hogar. ¿Qué método vas a probar primero? Experimenta y descubre cuál es el más efectivo para ti. Y ahí lo tienen, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro video y que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si les gustó este video, asegúrense de darle me gusta y de suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. No olviden también compartir este video con sus amigos y familiares que puedan necesitar nuestro consejo. Nos vemos en el próximo video.